En esta introducción vamos a ver por qué es importante conocer las funcionalidades que nos ofrece un procesador de texto. La realidad es que eh, la mayoría de los usuarios, las herramientas de procesado de textos con las que trabajamos utilizamos una proporción bastante baja de todo lo que nos ofrece el producto. Entonces en este curso vamos a intentar Mejorar y vamos a intentar conocer ciertas funcionalidades que, siendo bastante sencillas, nos van a proporcionar grandes mejoras en nuestro proceso de trabajo y, sobre todo, en los resultados. Al conocer eh, la funcionalidad del de procesador de texto, vamos a conseguir ser más eficientes a la hora de crear pues, los documentos y eh, apl aplicando ciertas metodologías en el proceso de trabajo vamos a conseguir también ser más eficaces a la hora de generar los documentos que queremos plantear. En todo momento vamos a intentar reutilizar. Al reutilizar diferentes elementos con los que podemos trabajar en el procesador de texto vamos a conseguir eh, trabajar menos, trabajar mejor y sobre todo pues, personalizar eh, los documentos y ser más eficientes a la hora de construirlos. El objetivo siempre es que tengamos un dominio completo del documento. En todo momento vamos a ir incluyendo diferentes elementos, los vamos a ir configurando y vamos a ser plenamente conscientes de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y sobre todo conoceremos el cómo lo estamos haciendo.